miren el menudo, ¿sí? a ver qué se trajo don Jorge, San Jorge, sin costillas, en puer, costillas en salsa verde, esto no sé qué sea carnitas y no sé qué más, todo bien bien y dañado, carnitas, fries y arroz, carnitas, fries y arroz, San Jorge, nada, yo pura verdurita, amigas y crema, y mi, mi menudito favorito, y miren lo que es este, que es ¿Qué se llama aquí? Ah, mi ranchito, el ranchito grill. Mi el ranchito grill aquí en Utah, South City, la piñata viene bien mexicana. Es este okay. muy salsita ahí verde. Esto no sé qué bueno. será. Este es este, poblano, Chile poblano y sus agüitas de, de qué son sus aguas? De piña y la Didi Rubio. Bueno amigas, vamos oh, a comer y sus, y sus requeridos chiles serranos. Chile, está todo muy lindo, muy linda ambientación, hermosa aquella fuente amiga. Mira, me siento como que estoy ¿Puedes decir de nuevo Didi que se me apagó la tabla? Mm, so es the night the books came alive Y through classroom I said turning into un libro Hizo so como el Winnie the Pooh Hizo Winnie the Pooh Y otras personas Piglet Y otros Tigger y todo eso Oh, es un libro que viene a la vida todavía so sí, Daya no va a representar Yo, yo voy a ser The Wizard of Oz Y yo soy un Munchkin Wow So, amigas, vamos a acompañar a Dayan que va a ser de bailarina en el Wizard of Arts en la escuela. ¿Se te cae? Sí, creciste rápido porque de octubre sí. a horta como que... Sí, esto me queda hasta mi belly button Este fue su vestido de cumpleaños de Dayan. Me quedaba... Lo festejamos me quedaba en octubre. Ajá. Y ahora me queda hasta mi caviar. Me mi queda aquí como arriba. un costume sí. Podemos arreglarlo, ¿eh? Sí. Yo digo que lo podemos arreglar y podemos. Mira cómo me hacer. veo mi A ver, camina. Esta es Ayan, vestida de bailarina para el disfraz, para la fiesta de la escuela de. Van a ser el, el día que el libro to, recobró vida, ¿no? Algo así. Es como. Okay. Como el día que un libro tomó vida.. El, el como, ¿Sabes cómo los movies cuando los niños van adentro del libro uh -huh. y viene de vida? Eso. es la mano no, so La maquillando. Dayane, I don't tantito aquí. Amigas, aquí estamos maquillando. Diane, ven acá. es Diane. Diane. Diane. aquí. Ella tuvo su Festival del Libro, la Feria del Libro. Después les voy a mostrar qué le compré en una próxima entrega. Si les gustó este contenido, coméntenme, suscríbanse y compartan y déjenme saber si, si quieren más de este contenido. Diane tuvo su representación de una obra de teatro muy conocida. Fue una bailarina en la obra. Estaba muy feliz. Y fue un placer para mí acompañarla. Estaba Jordan por ahí, pero a mi hijo no le gusta mucho salir en cámara. Amigas, gracias por ver. Saludos.